Te saludo nuevamente desde el canal de youtube Ya Yo la verdad es que los habría tenido bastante abandonados y en esta ocasión lo que les voy a mostrar a continuación es la construcción de este objeto muy sencillo y simple pero vamos a hacer todo el proceso de la parte de eh, dar de alta el plano de ingeniería y empezar a acotarlo de acuerdo a las diferentes eh, sugerencias de dimensionamiento que se nos presentan a lo largo de el modelo. Entonces te voy a pedir de favor que le den Spring Screen y que vayas siguiendo los pasos para la construcción de este modelo. Una vez que tengamos este modelo lo vamos a llevar a plano y vamos a continuar. Eh, agradezco mucho porque ya llegamos a 1030 suscriptores así es que si quieres generar mayor comunidad y te gustan los contenidos que tenemos simplemente dale like y comparte eh, el canal con demás personas para que se vayan inscribiendo, si te gustan los videos dale like con, una, con el dedito así, si no te gustan pues también pónmelo y sugiéreme temas y dame opiniones por, porque por ahí tuve algunas y las agradezco, entonces voy a dejar de compartir esta pantalla y me voy a ir directamente a compartir con ustedes ya lo que es SolidWorks y a partir de esto vamos a empezar la construcción del de el objeto determinado. Yo voy a tener que buscar un poquito todo lo que tiene que ver con la pantalla para que yo pueda este, ir siguiendo las medidas. ¿no? De tal manera que en esta ocasión lo que vamos a hacer es, vamos a extruir una base saliente. Voy a decir lo que sea del plano alzado, checo que esté en milímetros. En este caso estoy en milímetros y lo que voy a construir en esta ocasión es una L esta L muy sencilla y que ya la tenemos aquí y con ello vamos a parametrizar el objeto correspondiente con las medidas eh, que nos están pidiendo en esta ocasión y estas medidas ojo voy a tener que cambiar y te pido por favor que hagas lo mismo cambia a pulgadas porque ya me fijé y estamos en pulgadas entonces le ponemos pulgadas al trabajo que vamos a realizar, obviamente tengo que editar el croquis nuevamente, porque te sales, las clic, ya sabes, botón derecho, editar croquis, y pues vamos a empezar a construir, ¿no? y la idea es que esta pared mide 2 pulgadas, esta otra mide 8 pulgadas, La altura es de 5 pulgadas. 5 pulgadas. Y posteriormente el ancho de esta otra también son 2 pulgadas. Y de alguna manera cuando hagamos la extrusión completa, completa, eh, le vamos a poner 4.5 pulgadas hacia ambos lados, ¿les parece? entonces ya tenemos la extrusión seleccionamos el bosquejo porque al editar pues me salí y construí el bosquejo en lugar de en una sola operación le ponemos plano medio 4.5 pulgadas y ya tenemos esta parte construida vamos a hacer una modificación pequeña que es extruir sobre esta parte inferior ponemos control 8 le ponemos un rectángulo ahí está el rectángulo le ponemos que tiene una diferencia de 1.5 de aquí para acá 1.5 posteriormente de aquí para acá tenemos otra diferencia de 1.5 y la profundidad del corte es 4 entonces la voy a poner por acá profundidad de 4 y ya tenemos nuestro corte espero que haya escogido, eh, no me fijé si ustedes se dieron cuenta, si sí, puse cortar, extruir le ponemos por todo y le damos a aceptar y ya tenemos ahí nuestra pieza cortada vamos a hacer un otro corte sobre la cara de enfrente la seleccionamos simplemente hacemos otro rectángulo pequeño que tenemos aquí con las características que nos está marcando hay una distancia de una pulgada de aquí a acá una pulgada una distancia de aquí hacia acá de una pulgada y esta distancia de aquí, ya está dada por default, simplemente, perdón, vamos a hacer esta profundidad de corte, que es una pulgada también, ya que la tenemos, simplemente nos salimos, y le ponemos extruir, por todo, por todo, y ya que está por todo, simplemente guardamos la pieza le ponemos guardar como en este caso lo voy a poner como una pieza ejemplo 1 lo voy a poner en poner en escritorio pieza 1 ejemplo eh, y de ahí lo que voy a generar es lo siguiente voy a abrir una nueva un nuevo archivo le doy su tiempo para guardarlo voy a generar un nuevo archivo ese nuevo archivo va a ser un archivo de dibujo archivo de dibujo y de este archivo de dibujo que nosotros tenemos por acá, ahorita lo apertura, le doy a aceptar con el doble clic no me está queriendo funcionar y vas a eh, observar esta ventana esta ventana, normalmente si nosotros tenemos activado solo formatos estándar, pues solo nos va a dar el A1 el A0, A1, A2, A3, A4 si nosotros desactivamos esto, afortunadamente podemos seleccionar un sinfín de nomenclatura que nos permita un montón de hojas, tipos de hojas no en este caso nos vamos a ir a eh, la ANSI y como nada más vemos una ANSI que es la A4 me voy a buscarlas como vienen normalmente que son A, B, C, D, E A, B, C, D. en este caso tienes la B la C la D y la E aquí hasta arriba tienes la, la A, ¿no? Que dice acá A este ANSI no al final de cuentas vamos a poner velan Escape si te vas dando cuenta y te van dando las medidas correspondientes le vamos a poner velan Escape como el tamaño de hoja lo cambiamos a milímetros esto de milímetros a pulgadas eso es algo importante Ojo por ejemplo, aquí le damos clic a la opción de hojas. Nos metemos a propiedades. Y ahí vas a poderte dar cuenta que estás en tercer ángulo. Que es la, el tipo de proyección que utilizamos cuando estamos trabajando en medidas ANSI. Entonces no tenemos problema en ese sentido. Está bien. La escala es 1 a 1. Entonces si tu, quisiéramos trabajar en, en primer ángulo, pues lo cambiamos. En esta ocasión también aquí le ponemos opciones... ...del sistema en el engrane... ...verificamos el estilo de visualización... ...que está en las líneas ocultas visibles... ...porque vamos a sacar proyecciones multivistas... ...y las propiedades del documento... ...no podemos cargar un documento estándar de dibujo ISO... ...sino que vamos a ponerle un estándar de dibujo ANSI... ...que lleva un dimensionamiento... ...no diría que especial... ...pero sí un dimensionamiento distinto... ¿A qué me refiero? El alineamiento de las cotas es esa línea es unidireccional, o sea, todos los números siempre van a salir horizontales. Entonces, en esa es la variación. Y una vez que ya tenemos esa modificación correspondiente, nos pasamos a dibujo, vista de modelo, seleccionamos la pieza y observen. Si no les aparece la vista preliminar, simplemente aquí activan vista preliminar y ya la tenemos, en este caso esta es mi vista preliminar o mi vista principal, voy a sacar la vista superior, la coloco le doy clic y luego automáticamente me subo para poner la vista superior y me paso a la lateral derecha, ahorita que me deje para poner la vista lateral derecha, tienen preferencia sobre la inferior y sobre la izquierda porque me dan mayor información de la figura, y con eso es suficiente, el isométrico, como yo les he dicho, normalmente no es utilizado para acotar un plano de ingeniería, entonces ahí están mis, mis piezas, o mis vistas de la pieza, y procedemos a lo que es el acotamiento, en particular el acotamiento, hay algunas reglas que nos dicen, eh, algunos detalles que quisiera irles compartiendo en este momento, y que eso me, me permitiría a mí, este dar algú, algunos tips, no es todo, pero es lo más práctico y es la secuencia más sencilla, entonces siempre que sea posible se deben de poner las eh, cotas entre las vistas, aquí son cotas entrevistas, aquí es cotas entrevistas, aquí y acá es cotas entrevistas, entonces la gran mayoría de las cotas podrían estar en este, esta parte, ¿no?, las dimensiones deben de colocarse de acuerdo al método de alineado. Ahorita van a ver el método de alineado, que en este caso será unidireccional. Y bueno, este, perdón, alineado, eh, unidireccional, y ahí van a venir todos los números en horizontal, ¿no? Las líneas de extensión y de dimensión normalmente no las colocamos aquí adentro eso es un, eh, no es muy recomendable, se recomienda ponerlas por fuera, a menos que, que el que queden por dentro, les dé más claridad a las figuras, entonces aplicando estos cuatro sencillos consejos, vamos a empezar a acotar, ¿cómo acotamos? simplemente nos vamos a la opción de anotaciones, y le ponemos cota inteligente, y ya que tenemos cota inteligente, otra cuestión que tenemos que estar eh, comprobando aquí, y que les voy a pedir que lo consideren, es que tenemos siempre que estar eh, reflexionando el cómo se va a manufacturar la pieza, entonces, de esta manera, pues yo diría que esta característica que es corta, pues la tengo que poner acá, esta otra característica que es el, figúrense que vamos a partir de un bloque cuadrado, grandote, entonces, si yo sé cuánto tienen los anchos de estas características, pues para mí es mucho más claro, ¿no?, la otra cuestión importante aquí es siempre tener el ancho de la pieza ahí está el ancho, 8 pulgadas y observa cómo ya prácticamente tenemos las características eh, alguien me podría decir y lo voy a poner acá que puedo, si no puedo dimensionar esta de 2 aquí la verdad es que es preferible poner las cotas donde visiblemente se ve la forma de la pieza entonces, en este caso, visiblemente, este, en, la, en la vista frontal se ve la característica de una mejor manera. Entonces, eh, en definitiva, eh, es preferible colocarla en esta cota. No por ello quiere decir que no está... Eh, esto es la forma más adecuada. Si la pones del otro lado, no está mal, pero no es el mejor lugar para colocarla. Por otro lado, bueno, en este caso ya tenemos acotadas todas las características... Nos vamos a la, al siguiente punto. Una vez que yo tengo colocadas, me voy a la vista superior. Sin lugar, eh, Si lo, tú lo observas, la vista superior lo que tenemos que acotar es ese corte que tenemos ahí. Esta es la parte fundamental de esta característica. Y pues vamos a ponerla, ¿no? Voy a, déjame, permíteme borrar el drawing. Y ya, me voy de nuevo a cota inteligente. Y como les dije, lo primero es este corte mide 4 lo paso para acá ahí sí lo puedo poner entre las vistas porque no, te, no estoy tan cargado de, de características y obviamente voy a poner esta otra característica que mide 1.5 y luego el ancho del corte el ancho del corte que mide 1.5 también Alguien me puede decir... Profe, ¿puedo poner acá la profundidad? Claro que puedes poner la profundidad acá. Pero ya no la duplicas en la vista lateral derecha. ¿no? Ya la tienes ahí como información. Entonces acuérdate no duplicar información. Por lo tanto ya tendríamos colocado... Lo que son nuestras características de... Esta pieza. ¿no? Y nos iríamos ya a la vista lateral. Donde le daríamos valor a esta cota... Que mide 1... Y luego le daríamos el valor a esta otra cota que mide 2.5. ¿Daríamos otra característica aquí? No, porque ya sabemos que mide 4.5 de profundidad. Y en este caso solo meteríamos la altura de esta característica. Y también la altura de este corte. La altura de este corte que la podríamos poner por este lado. Y de alguna manera, si tú observas, ya tenemos en concreto todas las características necesarias para manufacturar esta pieza. Es decir, a la persona que va a estar leyendo este plano de la pieza que tú diseñaste, ya no le queda más información faltante. Entonces podrá fabricar el, eh, este elemento mecánico de la manera más adecuada y más clara, entonces este es el primer ejemplo de dimensionamiento, la práctica va siendo al maestro, en esta ocasión es eh, eh, el ejercicio más sencillo y lo podemos estar aplicando en la generación de nuestros planos de ingeniería, si te gustó el video compártelo, dale like y va a haber más videos de práctica sobre dimensionamiento. Nos estamos viendo en la próxima.